Hola buscadores, la frase de esta semana es conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti mismo es iluminación. Sí, me parece que no hay mucho que, que hablar o que explicar sobre esto porque realmente digamos que es uh, algo obvio. Conocer a los demás es importante, sobre todo a las personas interesantes en tu vida, ¿no? las que tienen algo importante que aportar. Y eso te ayudará a no tener muchos errores, a funcionar mejor, a entenderte mejor con esas mismas personas, etc. Es bueno conocer a los demás. Pero realmente lo que te va a iluminar, lo que te va a hacer, hacer sabio de verdad, eso es conocerte a ti mismo. Damos por supuesto que nos conocemos. En general la gente suele dar por supuesto que ah, yo ya sé cómo soy, pero eso no es cierto. Tenemos una idea vaga, borrosa y además muy autoengañada sobre nosotros mismos. Raramente nos vemos los defectos, a menos que sean demasiado visibles, que entonces ya le buscamos justificación, pero los, hacemos, los vemos. Pero la mayoría de la manera de ser nuestra, la mayor parte de nuestra manera de ser, no la conocemos. Cómo reaccionamos delante de muchas situaciones, lo hacemos de manera automática, no consciente. Entonces, cada vez que te aprendes algo sobre ti, que te conoces más a ti mismo, más fácil es darte cuenta de que eso te causa problemas, seguro, a ti y a otros, y que decidas arreglar eso, decidas cambiar y mejorar eso. A medida que vas mejorando, te vas acercando a la iluminación. Eso es cierto. Por lo tanto, no perdáis mucho tiempo. Algo hay que hacer, pero no perdáis mucho tiempo buscando conocer a los demás. Lo que tienes que hacer es buscar conocerte a ti mismo lo más profundamente posible. Y así te acercarás más a tu propia felicidad y al buen resultado eh, y consecución de tus objetivos. Uno de ellos, el espiritual, al que llamamos iluminación. Espero que te sirva. Si tienes dudas... Preguntas en los comentarios, para eso están, y nos vemos en el siguiente vídeo.